Hasta el presente no voy a hacer, anda a pedir. Cirulamos a la juez, lo que no hice por aquello. Anda a un rey, yo sé que pego a un mira, muy de fe. Pensativo, como un triste suspiro serentate con a mí cura mi matoñe, bebé ja, ojas a huevo, a uh, te upe cuevo, jaime jaime Se caruma, no se destino no hay vai hay, con la esperanza. Cuando ni hoy me pareco beba, Upejar en tallajo a pura feima en brasil. Todo bebé todo puro, Zapata donde yo iba, Ay capturónderé yo y paremos tan al.